Hola Voltean Latino, este, le habla a su amigo Z Luis GS, estamos todos acá en, el, en el internet jugando Voltean y a pesar de todas esas actualizaciones seguimos de pie, los GS mandamos acá en Bolivia, la guardia y espero que actualicen nuevas cosas y que digan para qué va a servir ese espacio que hay en el inventario y todo eso. <risa> y estamos acá todos, todos presentes jugando Voltean acá. Vamos a ver Z Luis GS, Charlie GS y, y, y Z Garu GS. Y después hay puros píos, pero igual seguimos de pie nosotros los voltineros por acá, por Bolivia. Así que esto va para todos los peruanos que lo partimos. Y, eh, así que saludo para todos los golf. Hola, ¿qué tal, tío Wolf? ¿Cómo estás? Espero que lo estés pasando muy bien en tu décimo aniversario. Soy un usuario boliviano, mi nombre es Luis y juego al Wolf desde el año 2008. Wow, ya son 10 años que te tenemos con nosotros, tío Wolf. Yo sé que solamente no serán 10 años, serán 15, serán 20, serán más años. Quiero desearles todo el éxito del mundo. Gracias. Felicidades, Wolfan Latino por su aniversario y que siga creciendo la empresa y que, que sea la mejor empresa. Los adoro, Wolves. a Latino. Gracias. Por... Gracias. Saludos para Argentina y para Bolivia. Gracias, tío Wolf. Feliz aniversario, tío Wolf. Un saludito, Pep. Atentamente y Freoline. Hola. Feliz décimo aniversario Wolfstein. Latino el mejor juego online desde el 2008 hasta el presente. Que los juegos. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Y sigamos siendo la comunidad más grande de Latinoamérica. Gracias por tanto, Wolstein. Y sigamos así adelante en estos décimos diez años. Gracias. Bendiciones, Wolstein Latino. Hola, señor GM. Saludos para Mendrugo y para la invitada especial Aldana. Les deseo a todos los vuelves feliz aniversario. ¡Feliz aniversario para ustedes, ¡Feliz aniversario, tío Goldín! Soy Ate, señor Pastel, 2008. Eh, regalen cosas, pero buenas cosas. Y pasen el pack de la chica de hoy día. <ríe> ¡Feliz aniversario! Son ya 10 años. ¿Qué tal, tío Gold? Felicidades por su décimo aniversario y espero que haya buenos regalos. Y una y un saludo y un beso para su invitada especial de hoy en día que está, que está re que Saludos, gracias. Feliz décimo aniversario Goldstein, que sean muchos años más, ya que es un juego que juego hace 7-8 años y me parece el mejor juego online que hay.